Hola amigos, soy la chica blanco y negro. Bienvenidos a mi canal, espero que estén bien. Yo estoy bien. Acá les voy a mostrar toda la casa de mi abuela. No, mentira. ¿Saben cómo es la naturaleza? Es así. Dios creó todo este país y todo este mundo... Y, y, por eso salieron los, y de eso salieron los pajaritos, los bichos raros eh, y todo tipo de animal que existe. Y también creó todo menos lo que hizo el hombre. El hombre creó las semillas, las tablets, los celulares... Las radios, los soquetes, las zapatillas, las zapatillas, los barbijos, las pantuflas y todo lo demás que hizo el hombre. También el hombre creó nuestras casas. Y las plantas no, porque eso lo creó Dios. Por una parte, Dios creó algo. Y por la otra parte creo el hombre. Y también el hombre creo las, las llaves y muchas cosas más. Bueno, voy a meterme adentro. Y... Eh, bueno, eh, bajé un poquito el volumen de la tele, no se escucha para nada, voy a subirlo, si no la abuela me mata. Bueno, y esta. Para que no se escuche tanto. Y así me dejo de hablar la tele, porque odio usar la tele. Cuando está el mismo mango de, de, de volumen. Bueno, ¿quieren que les haga bailes de TikTok con la música de mi boca? ¿Saben? Bueno, se hace así pero te pongo los controles de un lado porque las ñañas de las abuelas ya la conocen. A ver, lo pongo con el celular. No. Pero, pero, pero quiero reconocer, sí. Ahora vengo. Voy a poner pausa. Es que bueno, ya llegué y ahora no, les, les hago el TikTok. Bueno, por cierto, yo soy la chica blanco y negro, para que me reconozcan mejor, miren, esperen. Soy la chica blanco y negro. Yo tengo lentes, pero para ver mejor... Me saqué los lentes, simplemente me veo más linda y más renovada. Pero los lentes hay que usarlos de vez en cuando. Bueno. O sea, siempre. Pero, si quieres te los puedo sacar por un ratito. Solo por un chiquitito. Un día entero, no. Si no, no ves. Va, eh... sí ves, pero bueno. casi no. Ves hago no, no, bajé no, el volumen porque si no, no sé, no puedo no, bajé el volumen ay, mira si tocaba otra cosa ay, ya voy a las niñas que bueno, ¿qué? adiós